A ver, buenos días. Eh, Alberto, el cobaya. Eh, quería hacer más que nada este vídeo para denunciar, ¿vale? Un asociado nuestro está deprimido a tope porque, claro, las torturas no paran. Llegamos destrozados a la asociación y seguimos destrozados porque nos torturan cada vez más. Así funciona en esta gentuza, ¿no? Bueno, este hombre, se, se, por lo visto, se está planteando suicidarse, ¿vale? Me parece que es un crimen, ¿vale? Es un asesinato, ¿no? Es una, completamente un asesinato. Es un crimen inducido, ¿vale? Tenemos que hacer algo por esta gente, por nuestra gente, que encima que es un asociado nuestro, ¿vale? Esta asociación viaja que lleva bastante tiempo, ya ha tenido bastantes problemas el hombre y desde luego que le amargan de una forma la vida que se plantea, que no es el primero en esta asociación que se lo piensa, ¿vale? No es el primero, quizá todo cada uno de nosotros alguna vez se nos haya pasado por la, por la mente. Esta barbaridad, ¿por qué? Porque son, nos torturan y eso es real, ¿vale? No lo decimos frío, en la mente. Bueno, pues este señor se está planteando el suicidarse, ¿vale? Yo desde aquí quería hacer un llamamiento a... Por supuesto a toda la asociación de Viatec Y a todos los no asociados Que hay muchos, hay centenares En este país, vale, cientos Hay por ahí en plano oculto que queremos eh, Quería, pues eso Si esto ocurre, si este crimen se da Porque es un asesinato, vale Inducido, este señor Dice que se le está agrediendo Desde un, un vecino De esos que te encuentras luego por la escalera Y te dan los buenos días, así funcionan ¿Eh? Saben que como te lo hacen de forma oculta Son armas que no dejan huella eh, Así funcionan estos Descerebraos de mierda mierdas secas por el tiempo que llevan haciendo Y bueno que Que no me quiero enrollar Que en caso de que esto ocurra lo que quería proponer a toda la asociación de Viagtec y a todas las víctimas, que no se nos olvide que somos cientos en este país las que estamos siendo agredidas mientras las autoridades no nos hacen ni puto caso. Bueno, pues a todos eh, propongo que si se llega a dar un caso de estos, una muerte anunciada, un crimen, un asesinato, pues... Eh, vayamos todos al congreso con pancartas, vale, y pongámonos y nos pongamos allí delante de todos ellos cuando vayan a entrar eh, a ver si nos, eh, si nos hacen de una vez caso, vale, que no se nos ignore. ¿Vale? Que tienen que saber lo que está pasando en este país. Que no, que si, que si hay alguien que les está diciendo, alguien de seguridad les está diciendo por ahí que somos disidentes o terroristas, que es una puta mentira, una puta falacia, tienen psicópatas, hijos de puta, torturando a gente inocente en este país. País democrático y constitucional, que no se nos olvide, ¿vale? Pues esto, una, mi petición es eh, ir al Congreso con pancartas en caso de que esto se dé, ¿Vale? Y ponernos allí todos serios de una jodida vez, que en este país se enteren lo que está ocurriendo. Venga, Agur, buenos días.